¿Usted cree que se da vuelta esto? Sí, sí señor, sí, sí, cómo no, sí. ¿Qué cree que va a cambiar en octubre para que esto se dé vuelta? Y la gente va a votar a conciencia, va a votar realmente lo que tiene que ser. No queremos más, basta. Acá estamos la gente que trabaja, uh -huh. que trabaja de verdad. los que y nos la ¿Y por gente, qué hay gente que originalmente votó por Macri y después votó por Fernández? No sé, la verdad, será problema de ellos. ¿Y de cómo traerlos que... de vuelta? Y bueno... Tienen que tener un poquito de memoria, nada más. Memoria, por favor, argentinos. Hay que tener memoria. Que sí, hubo mucho fraude, y es cierto, porque conozco gente que ha votado en mesas y, desgraciadamente, no, no, no, no salieron sus votos. ¡Ojo con los ladrones! de las páginas de cambio que son K infiltrados, filtrados, ¿no? No, mirá, menos mal que nos decís. Las páginas de Cambiemos, páginas de cualquiera. Cualquiera que diga juntos, no se anote. Van a los locales de cambio oficiales de la zona. locales, Locales de cada zona, las páginas, no, que son K, van a hacer? la movida. Antes de octubre van a avisar. Cada local, los locales. A ver, Damián. Los locales, incluso por el cambio, si no, acá. Sácame una foto. una foto acá y ponéla en el Facebook, en el Instagram.